vamos a continuación a un momento de entrevista, una de las telefónicas más importantes, si no la más importante de nuestro país, es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel Sociedad Anónima. Y bueno, pues justamente estamos en comunicación con uno de sus principales ejecutivos para que nos cuente algunas novedades respecto de la principal telefónica de nuestro país. Quiero saludar a don Jorge Sánchez, que es el gerente nacional comercial de Entel Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, un gusto recibir acá en nuestro espacio informativo en Avia Yala, pues eh, muchas cosas para compartir sobre Entel. Bienvenido, un gusto. Muy buenos días a ti, a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por este espacio ya que nos permite compartir la alegría que tenemos de eh, estar a punto de recibir un galardón más para la empresa por su calidad de servicio, por tener la mejor cobertura y como tú bien lo decías en la introducción y gracias por la misma, por ser una de las mejores empresas, en realidad, la mejor empresa de telecomunicaciones en el país. Eh, te comentaba que estamos a punto, en un par de semanas, de recibir un galardón eh, eh, a través de los premios Maya como la mejor empresa con cobertura y como la mejor empresa en tecnología en Internet y como la mejor empresa líder en telecomunicaciones en el país. Entonces realmente estamos muy contentos de poder recibir esos, esos premios porque eh, creo que simbolizan y eh, también ratifican el trabajo que se está haciendo para la reactivación económica del país, para eh, generar justamente esa confianza que se tiene en la empresa de todos los bolivianos y obviamente como reconocimiento a lo que sin duda es la empresa que tiene la mejor cobertura, no solamente en móvil, pero también en fibra óptica para el acceso a internet fijo. En, en, en varias ciudades y capitales de, de departamento y también en áreas rurales y obviamente también la empresa que llega a mayores localidades eh, con toda nuestra tecnología. Eh, si me permites hacer algunas puntualizaciones, estamos hablando de que llegamos a más de 19.600 localidades en todo el país con nuestro servicio móvil y obviamente a través de ese servicio móvil con la tecnología de datos para el acceso a internet a través de nuestros teléfonos celulares lo cual obviamente nos garantiza y nos posiciona como la empresa con mejor cobertura a nivel nacional ya desde hace mucho tiempo. Solamente como referencia, en eh, el 2014 nosotros ya teníamos cobertura en todas las capitales de departamento y capitales rurales en el país, así que imagínate, ahora ya hemos extendido esa cobertura a más de 19.600 localidades en el país, lo cual también nos hace muy orgullosos y obviamente representa ese trabajo al cual hacía referencia. También, hasta el momento hemos tendido más de 28 mil kilómetros de fibra óptica, tanto para el transporte de nuestro servicio de, de fibra al hogar, como el acceso hasta las hogares, porque definitivamente tenemos la mejor tecnología, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Es decir, el servicio que uno recibe en, los, en las nueve capitales del departamento de nuestro, de nuestro país es el mismo que vamos a recibir en cuanto al servicio de acceso a fibra óptica e internet fijo en nuestras casas, en las áreas rurales. Y es así que llegamos a 130 localidades, más allá de estas capitales de departamento, con este servicio de, eh, de internet fijo. ¿no? Entonces creo que estos números globalizan y eh, encapsulan bien el por qué estamos recibiendo estos premios Maya, que, eh, permítanme poner por favor la modestia aparte por un momento, realmente no los merecemos por mucho ...y estamos orgullosos y felices de ser la mejor empresa de telecomunicaciones del país. Seguro que sí. Eh, Jorge, una consulta, ¿es la primera vez que van a recibir una distinción de, este, de esta envergadura? ¿O ya, me imagino, durante tantos años de existencia y de trabajo, presumo yo que se va a sumar más bien a una galería de, de distinciones que tiene Tel Así es, así es. Yo creo que sí va a sumar esa galería. Eh, sin embargo, eh, creo que des, de, después del de, eh, proceso que hemos tenido de, de, de la pandemia... Se están reactivando los premios Maya, así que estamos contentos también de poder ser parte de, de, de esta premiación. Y sí, evidentemente ya hemos recibido algunos de estos premios en años anteriores, pero ahora estamos felices de celebrar estas nuevas nominaciones y premios que vamos a estar recibiendo. Excelente. Jorge, aprovecho este contacto para consultarte. ¿Qué planes tiene Entel? ¿Qué, ¿Con qué novedades, con qué sorpresas va a salir para el público usuario? Que sabemos es el mayoritario, está concentrada allí la mayor cantidad de clientes. La cartera más grande es la de Entel en telefonía. Eh, pues ¿Qué novedades? ¿Para qué debería prepararse la población y los usuarios en particular de Entel para estos próximos meses de aquí hasta fin de año, por ejemplo? Por supuesto. En realidad, creo que una de las cosas y una de las formas en las cuales estamos ya en este momento disfrutando de los servicios de Entel, es desde que el 2 de julio y hasta el 3 de agosto, todas las personas pueden acceder a nuestro servicio de fibra óptica al hogar, es decir, internet fijo en el hogar, con la instalación por tan solo a un boliviano. De manera esporádica hacemos este tipo de promociones para tratar de beneficiar a los clientes que quieren... O portar de la competencia o acceder a nuestros servicios sin los costos de instalación que normalmente eh, bordean los 200 bolivianos. Eh, y obviamente ahora estamos con esa promoción para que todos puedan acceder a nuestros servicios. Y no solamente esa promoción, garantizar que siempre tenemos en el tema de fibra óptica, al hogar y los planes de, de internet, siempre tenemos los planes más agresivos y más convenientes para la población, recordando que más allá de ese costo de instalación a un boliviano, tenemos el plan más conveniente a nivel nacional que por tan solo 90 bolivianos, eh, nuestros clientes y potenciales clientes pueden acceder a una velocidad de 10 megas en sus hogares. Es decir, realmente una velocidad bastante, eh, bastante buena por un precio muy accesible. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo en este momento, sobre las cuales eh, la gente puede aprovechar. Hasta el 3 de agosto los invito a que pasen por nuestras oficinas o llamen a nuestro call center para que puedan ser atendidos y visitados por nuestros vendedores para hacer la instalación lo antes posible. Eso por un lado. Y segundo, hablábamos de que tenemos más del 50% de el market share, es decir, de la participación de mercado de nuestros clientes móviles a nivel nacional, los cuales siempre reciben las mejores promociones y los mejores beneficios tanto en prepago como en pospago. Y en ese caso, siempre estamos con nuestros paquetes ilimitados, es decir, para poder pagar a, eh, un, un, una cantidad de dinero y tener navegación ilimitada a través del Internet móvil, lo cual está siendo bastante exitoso y bastante pedido por nuestros clientes y bastante bien apreciado, ¿no? Entonces, ratificar que esos planes siguen y promociones siguen vigentes y que también los pueden acceder simplemente marcando asterisco 10 numeral, y eligiendo la promoción o plan que eh, ellos deseen, ¿no? Entonces, eh, más allá de esas promociones, garantizar a nuestros usuarios y fieles consumidores que siempre vamos a tener las mejores promociones y los mejores planes a nivel nacional. Buenísimo, Jorge. Cuando dijiste 90 bolivianos, eh, 10 megas, 90 dijeron acá, ¿sí? Se sorprendieron un poquito. Parece que es un muy buen precio, ¿no es cierto? Definitivamente muy tentador. El tema de la instalación de Internet en la casa por un boliviano, ¿hasta qué fecha rige esta promoción? Eh, estamos hablando que hasta el 3 de agosto. 3 de agosto. La suscripción al plan. Bien. Eh, no le tienen que instalar hasta el 3 de agosto. Yo puedo ir a la tienda o, o solicitar a través del call center el servicio donde también me dicen si tengo cobertura eh, para el servicio y disponibilidad de puertos también, eh, pero si yo ya accedo al servicio hasta el 3 de agosto ya puedo tener la promoción eh, eh, en, en, en mi hogar. Seguro que sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las próximas novedades que surjan desde Entel. Felicitaciones por ese premio Maya que van a recibir muy pronto. Y nada, pues aquí atentos a poder divulgar toda la información que Entel considere pertinente que sus usuarios y sus potenciales usuarios necesiten saber. Un gran abrazo para ti, Jorge, y por supuesto a toda la familia de Entel, gente que trabaja distribuida en todos los puntos del país. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por este espacio nuevamente, la alegría de poder compartir estas noticias y siempre también a su disposición para poder eh, coadyuvar en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Jorge Sánchez, que es el gerente nacional comercial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Sociedad Anónima, compartiendo estas buenas nuevas para todos. 8 de la mañana, 40 minutos, 5 grados centígrados.